Hola amigos esta es la parte 2 del video de cómo conseguir robux gratis, si no has visto la primera parte ve a verla porque primero, debes de hacer los pasos de la primera parte. Cuando hayan conseguido mínimo 1500 puntos, vamos a elegir la opción de 100 robux. Después de canjear, suprimir, sigan mis pasos para conseguir el código de los 100 ROCKS que canjeamos. Chicos aquí lo tenemos, solo hay que entrar a la página de Roblox y pegarlo. What? Porque no se pegó el código Al fin lo pude pegar, hora de recibir mis robux Si les gustó este tutorial, dale like y suscríbete. Muchas gracias por mirar hasta el final, sin nada más que decir. Hasta la próxima.